Soy tan aburrida, necesito salir. Bueno, me pondré la corona y voy a avisarle a la sirvienta que me iré. Voy a salir. ¿Hacia dónde? ¿Qué te interesa? Soy la princesa. Sí, pero con permiso a tus padres que ya no están todavía. Hay ah, una persona especialmente que dijo tu padre iba a venir. ¿Quién? Pum, pum. Tienes que tú, Yo no Bueno Hola Hola Rachel Pasa pasa Vine a saludar a Abby Pasa pasa pasa ¿Y dónde está? Está en la cocina Solamente pasa Ahí ya no importa ¿Cómo que no importa? Importa Abby aquí. No te muevas Chel, hola. hola, Abby, Vine a despedirme de ti. Mm. Es que ya pasaron dos mm, años y bueno, tengo que tener otro empleo ahora. Diferente. Fui, fui veterinaria, mar... fui marina, fui de todo. Nunca olvidaré cuando perdí la corona y tú me ayudaste. Uh -huh. <risa> <risa> bueno, chao. Chao. Chao, Cleric. Tienes que, tienes que hacer una llamada primero con, a, con tus padres, preguntándoles si puedes salir. Es lo que dijo sus padres. Está bien. Bueno. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Soy tu hija. Oh, hola Abby. ¿Qué quieres? ¿Quién es amor? Ah, es Abby. Sí, ¿qué quieres? salir esta tarde? Sí, sí, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí. ¿A dónde irás? A la playa. ¿A la playa? En este tiempo. A la plaza. Ah. Bueno, miro que estamos en el supertazón. ¿Qué? Bueno, es que... ¿Qué? Es que dijo tu madrastra que no querías ir. No, mentira. Yo quería ir. ¿Desde hace tiempo? Sí. Bueno. Déjala. ¿Sabes cómo son las niñas? Te hablo después, hija. Chao. ¡Oh! ¡Tin, tun, tun, tun, tun, tin! Hola. Sí. El señor no nos puede hablar, porque esto muy importante. Chao. Sí, tú, tú, tú, sí. Ocupado, ocupado. Y ya el superpasión. Con entrada o sin entrada. Ah, no es lo mismo sin Afi. Ay, no te preocupes. Estará bien. ¡Estoy bien! Abby, ¿qué haces aquí? Bueno, como podrán ver, quería venir. Y sí, así que decidí... ¿Por qué no venir? Soy la princesa. ¿Puedo entrar con la corona? No es lo mismo, hija. ¿Cómo te pudiste salir de tu propia casa? Nadie me dijo que no podía. Aparte son mis papás acá. Y mi mamá. Bueno... Cierto. ¿Por qué no te quedas un rato con tu mamá? Yo voy a buscar algunos jugos. La que gana ahora soy yo. Ay, no lo creas. Mira, mi padre me conoce desde hace cinco años. A vos te conocí hace una semana y te dejó entrar a la casa porque te tenía lástima, porque vivías en la calle, porque eras un, eres una sucia y fea reina. Mira quién habla, la persona que se escapó de su casa. Pasada de la moda. Hola. Hola, Magnus. Ay, sí, te estaba. Le estaba contando que a vos te daba lástima que ella estaba en la calle, ¿no? Entonces se hicieron marido y mujer. Sí. Ah yo pensé que se habían conocido en un restaurante de cinco estrellas como eres tú madrastra no o oh, mamita querida nos conocimos ahí cuando yo pude entrar ahí por lo que de bueno, mis tás, padres chicos, tengo que hablar muy seriamente contigo ah, Magnus ¿por qué yo como supo que nos encontramos en la calle yo nunca le guardo secretos a mi hija. Es que ya es... perdón, pero ya en la edad de 17, bueno, muy pronto, 18 años, eh, ya será adulta y muy pronto tendrás no. que dejarla ir. Yo no voy a dejar ir a mi niña porque tú quieres dejarla ir. No es que yo quiera. Estoy hablando yo. Y segundo, yo no le guardo... Eh, ¿Cómo puedo decir? Mentiras a mi hija porque yo soy un buen ray por eso me llamo Max, Max, No de no, la Nueva Italia. Bueno, no vamos a aburrir a nuestra... ali al, Vamos. ¿Ya hablaron? Sí, hablamos muy seriamente. y no vamos, vamos a guardar no vamos a guardar padre secretos querido. Bonito. puedo salir ahora sí pero ten cuidado con los muchachos que no te toquen mira padre yo no soy imbécil es cierto magnus no es tan torpe yo en realidad me dejaron pero fue terrible pero tú ya tienes la oportunidad gracias Michelle. ¿Ves? Ahora le agrado más. amis mis amigas, a amig, Tengo una gran noticia. Vamos esta noche al baile. Mis padres están en la redota. En el supertazón. En el supertazón, la redota, como le dicen los chicos. Y mi hermanastra va a ir a, una, a un cumpleaños de 5 años que se va a quedar a dormir. Y yo le voy a decir a la sirvienta, pero no a esta sirvienta, sino a Reche. Bueno, nos vemos ahí Claro, chao Sí, esto saldrá todo bien Si no le digo nada a la sirvienta, saldrá todo perfecto Sí, chao, gracias Hola, Beite Hola, Avi. ¿Qué haces por aquí? Tengo que... quiero que me peines ¿En serio? Sí, como antes me peñabas ¿A dónde vas? De sorpresa, ¿verdad? Por tu... Un baño no baile. le cuentes nada a mamá y mi... Perdón, a Michelle, ni a mi padre, porque si no me van a matar. Voy a ir con una amiga. Bueno, está bien. Eh, solamente, ven por aquí. Muy bien, presentamos a la nueva Abby. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Te ves fabulosa. Gracias, Rachel. Voy a ir a mi casa antes de que llegue mi compañera, porque si no... Espera. Tengo una idea. ¿Qué tal si yo llamo la, a Clary, a la sirvienta, y le digo que si quiere salir un rato? Y como ella está tan mala, saldrá y las dejará solas a ustedes. Está Así bien. tendrás más oportunidad. Bueno. Gracias. Chao. chao. Hola, Clary. ¿Quieres salir un rato? Hay demás. Nos vemos en la peluquería. Sí. Chao. Hola, Clary. ¿A dónde vas? Voy a salir un rato con una amiga. ¿Tú vas a salir? No, para nada. ¿Cómo voy a salir? Hoy es noche de bingo con la abuela. ¡Yupi! ¿Qué abuela? La abuela Isabel, que vive a dos cuadras de aquí. Voy a ir con la hermana. Y la hermana va cumpleaños. Bueno, no me preocupes. Nos vemos a las... ¿11? No. No, nos vemos a las 10. Y si no estás en casa, llamarás a tus padres. No, eh, nos vemos a las 1. A las 1 se asegura tus padres llegarán en menos de... Cuando sea las 12. Mira, yo conozco bien a mis padres. Y mis padres... No van a dormir aquí. Si no, van a ir a un bar y se van a divertir porque es como... Bueno, a sí. Y no te emborraches mucho en las bailes. ¡Ey! ¡Pum, ¡Pum! ¡A ¡Ah! ¡Vamos a tu cuarto! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Guau! Wow, ¡Qué bello está! ¡Ay, oh, sí! ¡Parele! Mi padre me cambió algunas cosas porque como ya estoy grande, tenía todo sí. pasado. <ríe> <ríe> Yo ya tengo todo de color violeta. Es mi favorito, mi color favorito. ¡Por suerte! ¡Vamos a arreglarlo. ¡Sí! ¡Qué lindo baño! ¡Sí! Bueno, vamos a preguntarnos. Este es mi perfume favorito. Ayúdame. Bésame un poco. Shhh. Super dupir. Vamos, apurémonos, Vamos a llegar tarde. Um, que va a venir en la fiesta One Division. ¡Ah! ¡Vamos! Quiero que me dan sus caderas. ¡Ah! Así, así, frente al mar. Esto es super. Sí. Mira, hay piscina. Y... Ay, mira, ese chico te está dando un ¿Quieres que guste tu yo No lo sé, pero... ¡Vamos a averiguarlo! ¡No! ¡No! ¡Ven! Me a la piscina conmigo, solo me meto sin ti ¡Hola! ¡Hola! Quiero meterse? No. ¡Está bien caliente! ¡No! ¡Vamos, amiga! ¡Tú te subes, amigo! ¡Dale, ¡Vamos!